Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Espero que se encuentren bien. Mi nombre es José Luis Maliscal y voy a tratar de, de a, a presentarles alguna serie de ideas, de orientaciones que pueda servir precisamente para poder elegir de mejor manera eh, su proyecto de titulación. Entonces, la intención básicamente es que pueda identificar como los diferentes elementos que intervienen en definir un proyecto de titulación. Así que, sin más, vamos a darle. Vale la pena siempre este, pues ver de dónde venimos y hacia dónde vamos para tener una, una visión a vuelo de pájaro y así darnos cuenta cómo ha sido la trayectoria. Eh, recordamos que en el proyecto 1, ustedes en el primer semestre, trabajaron la cuestión de una problematización. Esto es, identificaron un fenómeno cultural y comenzaron ya a convertirlo en una problemática para poder después trabajar con él. En el proyecto, en la asignatura de proyecto 2 y proyecto 3, lo que hicieron fue trabajar el diseño del diagnóstico en el 2 y ejecutar el diagnóstico en el 3. Esto es, tomaron la idea de la problematización, el fenómeno de la problematización, para hacer una investigación diagnóstica, saber cuál era el problema, cuáles eran las condiciones, los escenarios, etcétera. Con esa información, eh, después en el proyecto 4 y 5 llevaron a cabo un proyecto de intervención cultural. Esto es, eh, en cuarto diseñaron el proyecto que, que iban a llevar a cabo y en quinto lo ejecutaron, lo llevaron a cabo y, por supuesto, lo evaluaron. Bueno, ahora llegan aquí a sexto, a, a proyecto 6, y la característica de aquí es que vamos a comenzar a diseñar el proyecto de titulación con el cual se podrán este, titular en la licenciatura en gestión cultural. Algunos de ustedes dirán, bueno, es que este, pues es muy pronto como para pensar en titulación. Bueno, yo les diría, estamos ya, están año y medio, prácticamente más o menos, por terminar la carrera y es un buen momento para poder pensar en el proyecto con el cual se van a titular. En ese sentido, eh, es importante tener en cuenta que ya realizaron dos tipos de proyectos. Un proyecto de investigación, en este caso de diagnóstico, e incluso cuando tomaron la clase de evaluación también hicieron una evaluación diagnóstica. Esto nos permitió precisamente saber cómo se hacen esos proyectos de investigación y lo mismo pasó con el de intervención. Ahora ustedes en este momento podrán decidir qué tipo de proyecto quieren realizar, si es uno de investigación o uno de intervención, dependiendo una serie de condiciones que vamos a explicar. Este proyecto de titulación puede ser la continuidad del proyecto anterior que ustedes realizaron, ya sea en términos de ampliación de ese proyecto, de hacer una segunda fase de continuidad, de sistematizar la información que se generó, o puede ser que a lo mejor ustedes ya realizaron el proyecto, les gustó, pero ya quieren cambiar de proyecto, de este tema, se vale cambiar de tema, lo cual va a implicar nuevamente hacer todo un cambio. no O tal vez ustedes dirán, pues, este quisiera realizar un proyecto de intervención, eh, tal vez con la, con la misma temática, pero atendiendo otras dimensiones de la problemática. También se vale, ustedes decidirán por cuál entran, Aquí la clave está precisamente en saber si, este, si se tiene la suficiente información para continuar o para cambiar totalmente. Eh, no se comienda, no se recomienda ca cambiar totalmente el proyecto, eh, o sea, empezar de ser, por decirlo así, que el diagnóstico y el proyecto de intervención de los dos años anteriores, tal vez lo hicieron en, en relacionado con promoción de la lectura y tal vez ahora quieran trabajarlo sobre patrimonio, ¿no? O sobre comunicación cultural, eh, aunque no se recomienda, porque pues implicaría otra vez empezar de nuevo, es viable siempre y cuando, bueno, atiendan las diferentes orientaciones y requerimientos que se tienen de cada uno de los proyectos. ¿Qué vamos a hacer en ese semestre? Bueno, diseñar ese proyecto de titulación. ¿Para qué? Para el siguiente semestre, que sería el proyecto 7 lo puedan llevar a cabo, implementar, operarlo y en el octavo semestre llegarían ustedes ya con la información y entonces ustedes decidirán qué tipo de opción de titulación podrían tener más adecuada. De tal manera que esa información ya sea de recolección de datos a través de un proyecto de investigación o de recolección de datos de un proyecto de intervención, ustedes decidirán dependiendo de la información que tengan y el tipo de titulación que más les agrade, bueno, pues será el tipo de proyecto, digo, de trabajo recepcional que tendrán. Y en el octavo semestre trabajarían precisamente en darle forma a eso para que terminando el octavo semestre avancen ya al menos con el 60% de la obra. Llegando a este punto, entonces, una cuestión clave a elegir es qué tipo de proyecto de titulación tendrían que elegir: un proyecto de investigación o un proyecto de intervención. Cualquiera de los dos es válido para la, tanto para la, la práctica de la gestión cultural, pero también para pues, para titularse. Cada uno de ellos va a tener diferentes necesidades de información, eh, procesos y, por lo tanto, también tipos de proyectos a realizar. Eh, si deseamos, por ejemplo, un proyecto de investigación, eh, hay diferentes tipos. Uno podría ser la investigación básica. La investigación básica, como algunos de ustedes ya saben, tiene que ver con investigar un fenómeno cultural, ¿no? conocerlo. Su intención es conocerlo por conocerlo, para poder este, describirlo y explicarlo. Ya sea, por ejemplo, eh, eh, analizar una práctica cultural, tal vez en desuso, tal vez un hábitos lectores, consumo cultural, etcétera, ¿no? eh, una fiesta, patrimonio culturales etcétera. Eh, la idea aquí de este tipo de estudios es simplemente generar conocimiento sobre un fenómeno cultural que nos interesa eh, También puede haber otro tipo de proyectos como los diagnósticos, que va de diferentes maneras, ya sea diagnósticos de necesidades culturales de, de grupos o diagnósticos de instituciones, de museos, este, de galerías, etcétera, o ¿no? de asociaciones, por ejemplo, o diagnósticos de tipo eh, municipal, por ejemplo, o territorial, para poder conocer cómo un cierto territorio tiene necesidades precisamente tanto de problemáticas y necesidades culturales, pero también de oportunidades que hay para el trabajo cultural. Y así sucesivamente. Eh, puede haber también eh, eh, proyectos de investigación relacionados con evaluaciones que, que está centrado básicamente en conocer qué tanto o cómo funciona cierto, por ejemplo, cierta política cultural, cierto programa, ¿no? Hay algunos estudiantes o algunas personas que están interesadas en saber, bueno, ¿cómo es que funciona la red de museos de mi estado? Quiero ver qué es lo que está haciendo, cómo lo hacen y analizar si está funcionando o no. O el, o el programa nacional este, de promoción de la lectura, que está de salas de lectura, que está que, que funciona en el municipio, en mi estado, ¿qué tanto está funcionando o no? ¿no? Y así sucesivamente una política, lo que sea, ¿no? el programa de formación integral de la, de la escuela, secundaria preparatoria, etcétera. Aquí lo que se trata de ese tipo de, de investigaciones es saber cómo sucede y si está funcionando o no, y sobre todo crear una serie de propuestas para la solución de esas problemáticas o bien de mejoras. También hay otro tipo de proyectos que tienen que ver con la generación de censos o catálogos regularmente de corte patrimonial, ya sea artístico o eh, o de patrimonio inmaterial esto con razón en el, que senti, en el sentido de que hay algunos que dicen, bueno es que necesito hacer la catalogación o el censo del patrimonio cultural de mi municipio o hay quien dice, no, la obra artística de, de plástica del tal autor eh, ha sido muy importante en mi estado en mi municipio, en mi comunidad pero no hay una catalogación de, de, de, sus, este, de su obra bueno, mi trabajo es hacer eso ese tipo de investigaciones va enfocado a ello. O el otro tipo de proyectos de intervención tiene que ver con precisamente identificar una problemática y poder entrar a la solución. ¿no? Esto implica diferentes tipos de proyectos, ya sea en términos de desarrollo artístico, de gestión cultural comunitaria, de desarrollo cultural municipal, de gestión patrimonial, de emprendimientos de comunicación, y de un montón de temas que podrían ser relacionados precisamente con la gestión cultural. Aquí el énfasis está en identificar una problemática y, y precisamente intervenirla, cambiar esa, esa realidad, a partir precisamente de una estrategia metodológica. Sin embargo, para la realización de cada uno de estos, hay información previa que tienen que tener. Y esto a lo mejor va a jugar un papel importante en decidir qué tipo de proyecto tendrían que realizar. Por ejemplo, los proyectos de investigación requieren tener definida una problemática. ¿sí? Si yo me intereso por analizar, por ejemplo, la fiesta patronal de mi municipio, una fiesta patronal, debo tener definida qué tipo de información es la que me interesa, qué tipo de fenómenos es el que quiero y por qué es de interés de investigación. ¿no? En cambio, los proyectos de intervención requieren información generada en un diagnóstico de una problemática. Esto es, todo proyecto de intervención debe surgir de un diagnóstico. ¿Por qué? Porque a partir de esa investigación diagnóstica vamos a plantear un proyecto para intervenir. ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas de la, de la gestión cultural cuando se hacen proyectos de intervención es que se planean o se generan, se diseñan a partir de, de, de ideas, de, de, de planteamientos muy iniciales de las ideas que tiene el gestor cultural. Eso dice, decir, no, pues yo quiero trabajar promoción de lectura con estudiantes de preparatoria. Y, y entonces uno cuando les pregunta, bueno, ¿y cuál es la problemática? No, pues que lean mejor porque no leen. Pero, ok, dinos qué, qué información hay para tomar esta, este, estos datos y poder construir un proyecto de intervención. Si no hay esos datos, entonces estamos hablando nada más de ideas preconcebidas del gestor cultural que no tiene información. Esto es como los médicos. No es lo mismo que tú vayas con un médico y que el médico antes de que te haga una revisión ya te está dando una serie de medicamentos para que tú te los tomas una serie de rehabilitaciones y ni siquiera te ha diagnosticado. Algo así suena. ¿Qué es lo que hace el médico? Bueno, pues ve, te escucha. Te hace el diagnóstico, revisa, etcétera. ¿no? Y a partir de ahí, entonces, decide qué tipo de tratamiento es el que tiene que seguir. Algo similar es lo que pasa en gestión cultural. Necesitamos identificar esa problemática, pero bien, bien, bien definida, para poder después es, este, generar un proyecto de intervención en esa, en esa realidad. Porque sin esta información diagnóstica, entonces estamos interviniendo a partir solamente de información general y de prejuicios. Y muchas veces ese tipo de proyectos, una de dos, o van directo al fracaso o eh, con grandes deficiencias que pueden ser incluso hasta perjudiciales perdón, a, la, a las mismas comunidades. Entonces, a ver, si en este momento de tu trayectoria escolar, ¿Tienes ya un diagnóstico que utilizaste en los anteriores semestres y que puedes reutilizar para este proyecto de intervención? Adelante, hagamos un proyecto de intervención. Pero si en estas alturas quieres cambiar de, de, de tema o algo eh, y no tienes una investigación diagnóstica previa, entonces lo más conveniente es que, que hagas un proyecto de intervención. Hay otra opción también hay investigaciones que han hecho otras personas de tipo de diagnósticas o de evaluaciones o de este tipo de, de, de, de proyectos de investigación que puedes tomar de ellos con esa información y generar una, una propuesta de intervención. Esta información del diagnóstico, proyecto o de información que tú has generado o que otros han generado, pero que esa información la puedes utilizar directamente. Pero ojo, diagnóstico no solamente de la general, sino de la población objetivo o de la comunidad que vas a intervenir. Porque igual puedes decir, no, pues hay una, una encuesta sobre hábitos de lectura a nivel nacional o de consumo cultural y de ahí tomo para hacer. Pues sí, podría ser, pero eh, la, la idea del diagnóstico es ver en concreto en la comunidad. Si hubiera una investigación diagnóstica, por ejemplo, de estudiantes preparatorianos este, de, de, de, de bachillerato, sobre hábitos de lectura, y ya está muy desglosada esa investigación, y tú puedes tomar esa información porque ese es tu público objetivo, entonces ahí está una posibilidad de proyecto de intervención. Si no cuentas con esa información, pues mejor ir pensando en otro lado, ¿sale? Y bueno, eso sería como los elementos que habría que considerar para optar entre un proyecto de investigación o un proyecto de intervención. Y la decisión tiene que ver con esta información que tú cuentas previa, requisito, pero también con tus intereses de qué es lo que quieres hacer con ello y, y, este, y de tu trayectoria escolar y profesional más adelante. Hay algunos que, que estudiantes que han dicho, bueno, es que a lo mejor si yo elijo un proyecto de investigación tendría que ser tesis y yo no quiero hacer tesis, yo quiero titularme más rápido, ¿no? Y hay quien dice también, no, yo me quiero titular por, por promedio. Está bien, me parece bien. Nada más, ojo. No necesariamente el hacer un proyecto de investigación vaya a ser una tesis. ¿no? Entonces, aquí es donde necesitamos eh, que quede muy claro algunos elementos a considerar. Decíamos, en sexto diseño de su proyecto de titulación, sea de investigación e intervención, todavía no sabemos las opciones de titulación. ¿sí? Después, llegamos a, ser, a, a, a proyecto 7, Operan el proyecto, recuperan información y en octavo vamos a decidir hacia dónde va a irse la información y qué tipo de producto puede servir. Ahí, Ahí en la licenciatura de gestión cultural de la ODG, diferentes modalidades y opciones de titulación. Esto lo van a ver con Carmen octavo, pero se los voy diciendo precisamente por las inquietudes que hay de algunos estudiantes. Uh, el primero y alguno muy seco o tiene que ver con, este, con titulación por promedio. Si tú cumples con los requisitos y, y este, para cumplir con esa modalidad y esa opción, pues puedes titularte sin ningún problema. Pero ojo, para poder titularte con esos eh, de esa modalidad, tendrás que pasar los laboratorios 6, 7 y 8. Y para pasar los laboratorios 6, 7 8 tienes que, cumplir con los productos que se exigen de tal manera que en octavo tendrías para poder acreditar este proyecto 8 tienes que presentar el 60% de tu trabajo ¿no? y al finalizar tú decidirás si le echas un empujoncito más y te titulas con un producto o si dices hasta aquí le llego y me titulo por, este, por eh, eh, promedio ¿cuáles son los pros y contras del promedio? El promedio es que si ya tú cuentas con los requisitos para poder titularte así, pues es muy fácil que te puedas acreditar siempre y cuando cumplas los requisitos en términos de, de cantidad de, de, de promedio y de, de, de servicio social, etc. ¿no? El, eh, el inconveniente está precisamente en que la gran mayoría de los posgrados que existen eh, regularmente exigen un trabajo recepcional. Entonces, si tú te tú las por promedio, si quisieras después entrar a un posgrado y no tienes un trabajo recepcional, es altamente probable que, que, este, que, que no te acepten. Precisamente porque no hay esa, esa, ese, ese antecedente que hay un trabajo de, de, de, de grado. Entonces, aquellos, yo creo que aquí hay como dos opciones. Aquellos que quieran eh, titularse y, y no les interesa ya estudiar un posgrado, pues está bien, buen titularse por promedio y listo, no hay ningún problema. En el campo profesional nadie te pide tesis ni nada, me parece excelente. Pero aquellos que quieran continuar con un posgrado, será muy necesario entonces que trabajen esa opción, esa modalidad. Entonces, aquellos en octavo que decidan eh, optar por una modalidad diferente, hay tres grandes modalidades que pueden ser a partir de, de, de esta información. Una, una es la producción de materiales educativos, que son básicamente tres opciones. Una son guías comentadas e ilustradas. eso básicamente, las eh, guías comentadas e ilustradas y el paquete didáctico está relacionada con mejoras didácticas que puedan ustedes proponer a las asignaturas del, de la LGC. Esto es... Si ustedes tomaron alguna, eh, alguna materia, no sé, como Comunicación de la Cultura, y ustedes consideran que pueden crear una guía, un manual de, que sirva para, este, para apoyar la asignatura de Comunicación de la Cultura, en este caso, bueno, su, se pueden titular por esta opción o el paquete didáctico también, que es una serie de, de armar una propuesta de mejora a, a las, a, o de materiales a las asignaturas de la licenciatura. La otra tiene que ver con una propuesta pedagógica, ya sea igual de mejora para la licenciatura o propuesta pedagógica para la capacitación y formación de cualquiera. ¿no? Ha habido casos, por ejemplo, un par de, de proyectos que se han aprobado así. Uno que tiene que ver con la utilización de juegos, precisamente para la formación este, artística. Eh, hubo otra propuesta, por ejemplo, de la creación de un diplomado, este, en formación musical para, este, para músicos callejeros eh, y, y músicos tradicionales, ¿no? que fue armar toda una propuesta pedagógica e implementarla a, a, a cierto tipo de, de, de, de actores este, en el campo cultural. Otra opción, de, de, de, de otra modalidad de titulación, tiene que ver con la investigación y estudios de posgrado. Aquí básicamente son tres posibilidades, una es tomar cursos o algunos créditos de maestría, o probablemente es el 50%. Aquellos que estudian una maestría y después de, de una cantidad de, de, de créditos pueden solicitar su titulación de esta manera. <coughs> Esto tiene pros y contras porque este es el, el, el, los pros tiene que ver que estudias en la maestría y ya al llevar un, una unos semestres avanzados, pues ya puedes a, a este, titularte fácilmente. Sin embargo, cabe eh, a decir que muchas de las maestrías, sobre todo a mi nivel nacional, no aceptan estudiantes que no se hayan titulado. Entonces es como un medio este, difícil encontrar una maestría que te acepte sin haber este, estado titulado. Ojo, eso no quiere decir que no exista ¿no? Entonces habrá otras que sí, sobre todo en el extranjero hay algunas que sí aceptan que no estén titulados, y eso hace que, que puedan titularse de esa manera. Eh, existen otros dos tipos, que es el de trabajo monográfico de actualización, que dicho en español, quiere decir que es por publicación. ¿no? Esto es, que ustedes en lugar de escribir un documento amplio, se concentran en escribir un artículo eh, ya para publicar en una revista eh, especializada, o como un capítulo de libro, y al ser publicado este, se presenta y se puede titular. Y el otro es un seminario de titulación que sería un concentrado de realizar otra vez eh, proyectos 6, 7 y 8. Así que, bueno, para aquellos que, que a lo mejor pasaron de noche a 6, 7 y 8, pues puede ser una, una opción. Eh, el otro modalidad tiene que ver con tesis, tesinas e informes. Estos eh, se relaciona con productos... <coughs> Eh, el primero es el clásico que es la tesis, ¿no? que es un, es un trabajo que implica generar conocimiento nuevo, ya sea a partir de proyectos de investigación o proyectos de intervención, cualquiera de los dos. El siguiente puede ser la tesina, que es un estudio monográfico. Esos estudios monográficos tienen que ver con el análisis de, de, de cómo se ve desde diferentes autores o abordajes, un mismo elemento. Por ejemplo, por decirlo así, la educación artística. ¿no? Una, una tesina monográfica de, de educación artística es ver cuáles son los diferentes enfoques que hay sobre eh, la educación artística. Son estudios de carácter eh, regularmente bibliográficos, de búsqueda de análisis de documentos. ¿no? Y un último que tiene que ver con... Con informes de prácticas profesionales, que es básicamente la sistematización de experiencia de un proyecto de intervención. Entonces, se fijan: el proyecto que ustedes hayan realizado en sexto y séptimo va a dar la información suficiente para en octavo decidir qué tipo de producto vas a realizar. Porque tanto de investigación como intervención te puede dar para cualquiera de estos. Esto es, si tú en tu proyecto de investigación decidiste analizar. ¿Cuál es el concepto de cultura de las políticas culturales este, eh, en el México eh, del siglo XX, por decirlo así? Estamos hablando de un proyecto tal vez de, de carácter monográfico, que es una tesina, ¿no? Esto quiere decir, hay algunos, quiero hacer esta aclaración, que creen que tesina es menos que tesis, porque son menos páginas, eso no es cierto, es el tratamiento que es diferente. Eh, o puede ser que eh, su proyecto de intervención, que fue la realización de un festival, al finalizar tengan esa información y deciden hacer con esa, ustedes decidirán si lo quieren presentar como o hacer un, un artículo y publicarlo, y puede ser un trabajo monográfico, o puede ser que esa misma información la quieran generar eh, como un informe de práctica profesional, ¿no? O que la pueden arreglar para que sea presentada como una tesis, etcétera, ¿no? Dependiendo el tipo de información y el tratamiento que se vaya generando. Yo lo que quiero decirles a esto y le, eh, hacer hincapié en este tipo de proyectos, es que de, de, de modalidades, es que no se preocupen ahorita en la opción de titulación, Céntrense en los proyectos, ¿por qué? Porque hasta octavo vamos a decidir esa misma información, vamos a decidir hacia dónde se va, Nomás que quise dejarles claro que hay diferentes opciones, pero esas opciones se nutren de la información que ustedes hicieron tanto en el proyecto 6 y proyecto 7. Así que no se preocupen, en octavo trabajarán eso, así que céntrense más en llevar a cabo el proyecto de intervención. Así que pues ya vieron el panorama, no hay problema, confíen, fluyan y avancen en ello. Muy bien, entonces a ver, vamos a ver cuáles son los...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 lo que pretendría nuestro proyecto de investigación eh, retomar, que está íntimamente relacionado con las preguntas de investigación. Esto es, con decir, eh, nuestro objetivo es analizar este, los, las, este, las prácticas de consumo este, cultural musical de los jóvenes de la colonia fulaneta, ¿no? De tal manera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 Que bueno, es tanto el proyecto de investigación como el proyecto de intervención ya más o menos lo, ya lo realizaron en, otros, en las otras este, asignaturas en su momento. Sin embargo, vale la pena eh, hacer un hincapié sobre cuáles son el proceso. El primer paso tiene que ser con la explicación y delimitación de la problemática y las áreas de oportunidad. Esto es información que tenemos del diagnóstico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si explicamos claramente cuál es la realidad, cuál es la situación de la problemática que queremos intervenir y definir las áreas de oportunidad, será la base para poder después diseñar una estrategia adecuada para modificar esa situación. ¿Sí? El siguiente punto o el siguiente paso tendría que ser sobre la búsqueda de referencias conceptuales y empíricas. ¿Qué es esto? Eh, Ustedes ya explicaron a través del diagnóstico cuál es la problemática o necesidad que debemos de intervenir. Sin embargo, esa explicación puede tener es, es, referencias conceptuales. Si el mismo diagnóstico ya las tiene, ya tienen un avance, pero si no, hay que buscarlas. Esto es. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de hábitos de lectura, entonces, si un proyecto tiene que ser, o quieren dirigirlo hacia la modificación de ciertos hábitos de lectura, necesitamos tener muy claro, primero, qué entendemos por hábito de lectura. ¿no? Entonces, esta búsqueda conceptual nos va a ayudar precisamente a definir qué entendemos. ¿Por qué? Porque muchas veces se, se, se parte de nociones generales, y la idea es que todo proyecto de investigación, de digo, perdón, de intervención cultural, vaya sumamente, eh, digo, pertinentemente argumentado conceptualmente. Y esto no es un, por una cuestión de un rollo meramente académico, decir, ah, yo sé sobre este concepto, no, sino porque desde ahí partimos a la explicación del fenómeno y a la solución, ¿no? De tal manera que el mismo los conceptos o los estudios eh, que se han hecho sobre esto las definiciones sobre eso nos va a permitir identificar también cómo se puede trabajar. Esto es, si vamos a trabajar, por ejemplo, con mujeres este, eh, violentadas eh, que han tenido problemas de, de violencia intrafamiliar, es importante que identifiquemos estudios que han trabajado sobre ello, de tal manera que nos permita ver que, cómo se, se entiende la violencia familiar, cómo se entiende la violencia en género y, sobre todo, qué elementos o características hay alrededor de ello. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es modificar esas condiciones en las que está generando ese, ese, ese problema. Eh, esto implica entonces eh, buscar esas referencias conceptuales, pero también empíricas. ¿A qué me refiero con esto? Es que es, será necesario buscar qué otros proyectos a nivel local, nacional o internacional, ¿qué experiencias se han realizado con propósitos similares a los que tú quieres hacer a tu proyecto de intervención? ¿Por qué? Porque puedes caer en la tentación de, de, de descubrir el agua tibia. Y a lo mejor muchos de los, proye o los proyectos que, o el proyecto que quieres realizar ya lo han hecho otras personas. Entonces, ¿qué mejor? O instituciones que analizar esas otras experiencias. Una, para replicar esas experiencias, adecuándolas a, a, tu, a tu problemática y a tu contexto, o bien para mejorarlas, o bien generar nuevas, ¿no? Eh, eso es importante precisamente para hacer ese embone, esa información entre la definición conceptual y lo que ya han hecho otros. ¿Por qué? Porque el tercer paso es el siguiente. <risa> Sería plantear un modelo de solución de la problemática. <risa> ¿En qué consiste eso? Si tú dices que hay una problemática, que tiene estas, unas ciertas características, que además se puede conceptualizar de esta manera y que ya ha sido abordado de, de estas maneras, tú vas a plantear un modelo de solución o algo similar a lo que podría ser una hipótesis. ¿no? Dices, bueno, a partir de esa problemática con esas características, yo propongo esta solución esta solución que contempla esos elementos conceptuales y estos elementos metodológicos para solucionar este problema que yo estoy haciendo. ¿Sí? Y este es, es el referente a, a la analogía que decíamos de los médicos, ¿no? Quien hace un diagnóstico, analiza, ve, eh, fíjense cómo, cómo reacciona, cómo, cómo se da esta, esta cuestión de la medicina. Los, los, los médicos hacen un diagnóstico del cuerpo a partir de sus referentes conceptuales de cómo funciona el cuerpo. Esto es, ya saben que el corazón tiene una función, el riñón tiene una forma, etcétera, ¿no? Cada una tiene una forma de funcionamiento ideal. ¿Qué pasa cuando el, el cuerpo empieza a mostrar ciertos síntomas? Es, esos síntomas tienen que ver con que algo no está funcionando, algo está mal. Y los médicos lo que ven es qué es lo que está mal para poder generar un tratamiento que genere la normalización del problema, de, para que, eh, perdón, la normalización de, de, de sus funciones, para que todo esté en la normalidad. Tal vez no de manera eh, literal, pero algo así sucede en términos de la gestión cultural. Identificar si hay un elemento, por ejemplo, de violencia, de bullying, por ejemplo, es porque el bullying es un síntoma, y es un problema que presenta síntomas, pero esos síntomas de qué son, en relación de la convivencia, por ejemplo, hay un problema de convivencia, de identidad, de generación de comunidad o de sentimiento de comunidad. Entonces, ese es, ese es, ese es el elemento que está fallando. Pero entonces, ¿qué, qué han dicho los antropólogos de, de la identidad? ¿Qué han dicho los antropólogos o los, o los científicos sociales del sentimiento de, com, de comunidad, de, de, la, de, la, de, la, de la identidad, de la generación de, de lazos, de tejido social? O sea, qué elementos están, no están presentes en ese contexto que está provocando ese tipo de comportamientos, ¿no? Entonces, a partir de ahí generas, entonces, bueno, si ves que el, el elemento X, Y, Z no están funcionando del todo bien, uno genera un modelo de solución, ¿para qué? Para cambiar esas condiciones, ¿sí? O modificarlas. Veamos, ve, veamos cómo está el asunto. Tenemos una problemática aquí, ¿verdad? Esa problemática eh, tiene ciertas bases o ciertos elementos que hacen posible su existencia. ¿Qué sucede? Regularmente en los proyectos de intervención. Los proyectos, de muchos de los proyectos de, de intervención que se hacen de manera este, eh, no sistemática piensan primero en la actividad cultural y después en cómo aplicarla. Esto es, piensan primero en hacer una exposición, sí, un festival, sí, un disco, sí, un taller, pero no identifican cuál es el problema que hay detrás esa actividad cultural taller, festival, en realidad es una, es una herramienta, es una estrategia y entonces es un medio para llegar a un fin y muchos de esos proyectos, en este tipo de formas de hacerlo, lo que utilizan es el fin, digo perdón, el medio se convierte en fin y ¿qué es lo que pasa? que no soluciona ningún problema es lo mismo que es como si tú quisieras quitar este, la, la maleza de tu patio ¿no? ¿Cómo quitas la maleza de tu patio? No lo quitas, hay una forma de agarrarlo y, y arrancar la parte, cortarla de la parte de arriba. ¿Y qué es lo que pasa? Nada más cortaslo encima. ¿Por qué? Porque tiene raíces. Esas raíces tarde o temprano van a volver a salir. Lo mismo pasa con las problemáticas culturales. Veamos, si este es el problema, si nosotros ¿sí? solamente nos enfocamos al problema, lo único que vamos a hacer es... Quitar la parte de encima de la maleza. Por eso la importancia de la delimitación de la problemática. ¿Por qué? Porque entonces vamos a ver que existen ciertas condiciones que hacen posible la existencia de esa problemática. ¿Sí? Entonces nuestro proyecto tiene que estar enfocado a, a solucionar estas condiciones Esta, esa, esas condiciones sean modificándolas o creando las condiciones para la existencia de esa solución o para la solución de ese problema. Hay la importancia que el modelo de solución de la problemática debe estar enfocado en modificar o crear las condiciones que hacen posible la existencia de esa problemática a partir de las áreas de oportunidad definidas en el diagnóstico. Esa es tu hipótesis de lo que podría ser, te les digo, una, una un similar a la hipótesis digo bueno, este, para solucionar ese problema yo creo que este modelo puede funcionar. Y para eso entonces seguimos definiéndolo a partir de objetivos. Entonces se definen objetivos generales y específicos y ciertas metas a conseguir. Y delimitamos los alcances, el alcance geográfico y alcance temporal y del público objetivo. ¿Cuáles son las características de nuestro público objetivo? ¿A quién va dirigido? ¿No? Eso del, del, del público, eh, cuando dice, uno les pregunta, bueno, ¿a quién va dirigido tu proyecto? Y dicen, nada, no, el público en general. El público en general no existe, es como el chupacabras, es una invención, no le crean. Hay que delimitar, tienes que definir claramente. ¿A quién va tu proyecto? ¿Por qué? Porque en la medida en que está delimitado claramente tu público objetivo, es el tipo de estrategia. No es lo mismo dirigirlo a niños que dirigirlo a jóvenes o a adolescentes o a, este, o a personas de la tercera edad. Las actividades y las estrategias cambian, se modifican. ¿sí? O no es lo mismo trabajar con zonas rurales, que zonas urbanas, y dentro de las zonas urbanas, no es lo mismo trabajar... Con, con personas que tienen alto nivel de ingreso económico, con personas de la periferia. Las condiciones son distintas, por lo tanto, las estrategias deben ser diferenciadas. Eh. Una vez que tenemos la delimitación de los alcances, vamos a definir la metodología. Esto es cómo vamos a llevar a cabo este modelo de solución de la problemática. Vamos a definir líneas de acción. Las líneas de acción van a estar íntimamente relacionadas con los objetivos específicos y esos objetivos específicos íntimamente relacionados con las condiciones que queremos modificar, ¿sí? La 1, 2, 3, las, las condiciones que, que, que requeramos. Vamos a delimitar qué actividades se van a hacer, ¿sí? Y qué productos y resultados se esperan. Una vez definido eso, se hace la planeación un cronograma, un plan de trabajo, en cuánto tiempo, cuándo inicia, cuándo termina, quiénes son los responsables. Y definir los recursos, tanto materiales financieros, pero también humanos, el equipo de trabajo que requieres Y una vez definido ello, eh, ah, y por supuesto, una fu las fuentes de financiamiento, cómo vas a financiar, qué, qué parte de financiamiento va a ser propio, qué de la comunidad, qué de fuentes financiadoras, públicas, privadas, etcétera, mixtas. Y después se define eh, los criterios de evaluación, cómo vas a evaluar estos, eh, estos resultados y hasta el final la elaboración de tu protocolo. ¿no? Otra vez, a partir de la forma en cómo se va a presentar formalmente el proyecto. Y bueno, básicamente este, esto sería como la explicación general de los proyectos de titulación en este caso de la licenciatura en gestión cultural si se va por un proyecto de intervención si se va por un proyecto de investigación esto ya lo decidirá cada uno de ustedes dependiendo la información con que cuenten los alcances que puedan tener y sobre todo los intereses hacia donde vayan a eh, ir su desarrollo de no solamente eh, de su trayectoria académica sino de sus pretensiones laborales que tengan en un futuro así que bueno espero les haya servido y cualquier duda y eso, pues pueden contactar a su asesor de grupo o y si sus servidores pues bueno, ahí estamos.